Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Bueno, espero que lo estés escuchando tempranito. Como te explicaba ayer, Quirón, las palabras claves positivas y las palabras claves negativas tienen una connotación muy especial dentro de la astrología girón todavía para nosotros para los astrólogos tienen un montón de incógnitas todavía está en estudio todavía ni siquiera sabemos eh, verdaderamente en qué signo está su domicilio suponemos que en sagitario o que en virgo pero hay distintas personas que dicen distintas cosas investigaciones que se van haciendo eh, mientras tanto lo que sabemos es que Quirón representa la herida, pero también representa la sanación, porque él era un gran sanador, Quirón. Entonces, hoy nos toca Quirón en Tauro. ¿Cuáles son las tres palabras claves positivas? O sea, ¿dónde está la sanación? En conectarse con la Tierra. Yo acá, de este otro lado, perdón, eh, te dejo siempre las palabras clave. ¿Qué más puedo hacer?, eh, eh, por todos ustedes para que te las puedas anotar hace pausa en el video y eh, dale like de paso eh, suscríbete al canal dale click a la campanita bueno, todas esas cosas eh, y, y anótate las palabras claves eh, las tres palabras claves positivas o sea con qué conectarse para sanarse ¿sí? ser terrenal Nunca dar las cosas por seguros, o sea, ser un poco inseguros, ¿sí? Eh, y ser muy laboriosos. Eso es lo que te va a sanar si tenés a Quirón en Tauro. Lo que te enferma, la herida, está en las negligencias, en los descuidos y en estar siempre insatisfecho, ¿sí? Entonces, quedarse negligentemente en la insatisfacción. Eso sería la herida de Quirón en Tauro. Bueno, gente, muchas gracias por haberme acompañado. Eh, ¿Mañana nos volvemos a encontrar? Sí, claro que sí, como todos los días, todos los días nos encontramos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con Quirón en Géminis. Ya veremos cómo vibra ahí con los gemelos este Quirón, les mando un abrazo muy grande a todos, a todas, a todes, eh, Chao. hasta mañana.